Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el título de la Fórmula 1 de este fin de año, ganado por Max Verstappen que significa también que, que es el fin de la dinastía de Lewis Hamilton o Lewis podrá tener alguna revancha más adelante. Bienvenidos. Bueno, el gran premio de Abu Dhabi nos entregó no solo el primer título de Max Verstappen en la Fórmula 1. Sino también eh, eh, el fin de una importante cedilla de títulos eh, de Lewis Hamilton. Que venía consiguiendo consecutivamente desde la temporada 2017 hasta el año anterior no, eh, aquella temporada pasada 2020 con menos carreras 17 que fueron eh, por causa de la pandemia pero que eh, le alcanzaron para, para coronarse al británico pero bueno, llegamos a este año eh, cambió la situación y hay un nuevo campeón después de varios años y esta situación un poco nos remite a la década pasada en 2005 en el primer campeonato que logró fernando alonso con renault después de una importante hegemonía de ferrari aquella aquel, aquel tándem de, de ferrari con michael schumacher como piloto con Jean Todt como director deportivo y a ross brown como como jefe del departamento técnico que logró una importante un importante dominio eh, eh, por aquellos años de Fórmula 1, pero bueno, yo aquel año 2005 y cambió toda la... fue un punto de inflexión en la Fórmula 1 eh, para darle paso a, a, nuevo, a un nuevo campeón como Fernando Alonso y bueno, una nueva generación de pilotos que bueno, después vino Raikkonen después el primer campeonato de Lewis Hamilton, ¿no? Así que bueno, eh, estamos ante un contexto que puede denominarse como similar en el caso de... De, de aquella de una quebrada de esa, de esa hegemonía, como decíamos antes, eh, en este caso de Mercedes y de Hamilton, y ver si, si da paso una nueva generación de, de campeones, o si Hamilton puede continuar eh, con, con su era. Eh, por lo pronto, ya sabemos que después de, durante el GP de Austria, eh, Hamilton renovó su contrato con Mercedes hasta 2024. Por lo que va a tener más oportunidades de poder pilar campeonatos. Eh, va a llegar a, a un nuevo compañero de equipo. En este caso George Russell. Que viene de Williams. Y por lo que parece en estas temporadas. Eh, eh, Al ser un... Por ejemplo Russell. Eh, tiene como ídolo a Hamilton. Y por lo que parece va, va a continuar siendo Hamilton. El piloto principal de la escudería y va a seguir eh, teniéndolo a, a, a Russell eh, tratando de ayudarlo y, y tratando de, de generarle más oportunidades eh, de ganar carreras con estrategias y bueno, con, con aquel eh, juego de equipo tan característico que tiene la Fórmula 1 eh, y por otro lado hay que ver también cómo está la situación de Red Bull eh, eh, no, sin para nada desmerecer el manejo de Max Verstappen, hay que ver cuál es la herramienta con la que cuenta eh, para competir el año 2022, un año que va a tener eh, un nuevo reglamento eh, técnico, los autos van a ser autos eh, completamente distintos a los que hubo hasta este año, todo el, el esfuerzo técnico en hacer un auto ganador eh, realmente ya no sirve, Después de, de haber completado esa temporada porque son autos con una aerodinámica mucho más simplificada. Y donde va a cobrar mucha importancia lo, la potencia que puede llevar el motor de cada monoplaza. Y en este caso eh, quien lleva la delantera justamente es Mercedes. ¿no? Que presentó un motor picante ahí como fue apodado aquel impulsor que, que puso en pista Mercedes en el Gran Premio de Sao Paulo eh, que le dio la, una victoria realmente espectacular a, a Hamilton con una velocidad en recta realmente envidiable le sacaba aproximadamente 20, 20 kilómetros al Red Bull y bueno, cuenta con esa virtud importante de cara a 2022 y también eh, frente a un contexto eh, raro para Red Bull, porque bueno eh, Honda se va de la categoría. Está esa transición de, del paso de, de los impulsores Honda a los impulsores propios que son Red Bull Powertrains Así que hay que ver eh, cómo será, cómo llevar a cabo esta readaptación a de, de tener ahí toda la, eh, la puerta de Honda como proveedor a acomodarse y fabricar sus propios motores. Eh, Red Bull. Y bueno. También cómo puede adecuarse al 2022 después de un 2021 en el que puso completamente su foco, su foco en el campeonato que acaba de terminar. ¿no? Si, si tuvo que resignar a un desarrollo 2022 para fortalecer su auto 2021 en la búsqueda de pegar el campeonato. Y, y ver si realmente no le faltó demasiado y ver qué es lo que puede presentar en pista. Es un, realmente un gran misterio. Eh, lo que puede presentar Red Bull en 2022, eh, porque bueno, eh, es todo un, un, un reglamento nuevo, un auto nuevo, y hay que ver qué es lo que saca de la galera para poder pelearle a Mercedes. Así que bueno, por lo pronto en 2022, eh, técnicamente y mecánicamente, puede ser un año que le pueda sonreír a Mercedes. También es un año en el que Hamilton puede tratar de. De intentar eh, su revancha. Obviamente para un campeonato. Como el que perdió en Abu Dhabi. A una vuelta del final. Realmente debe tener mucha sed de revancha. Hamilton para poder eh, buscar eh, su revancha. Y bueno. Demostrar de esta forma. Y tratar de que la era Hamilton. No haya terminado en 2021. Sino que se pueda repetir. Eh, a un título de Mercedes y de Británico. En 2023. Así que bueno. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo GPS 10. Así que bueno, será hasta otro momento. Hasta luego.